Bendito Padre que tu morada está en el cielo, pero que has prometido estar donde están dos o tres reunidos en tu nombre. Gracias por acompañarnos. Hemos venido para adorarte, para alabarte, para darte gracias por todas tus bendiciones y a pedir fortaleza para continuar con confianza en el futuro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos los presentes en este templo, así como los que están en las diferentes eh, redes o medios para estar en conexión con nosotros, participando de este culto de adoración. Estamos en un inicio muy singular, muy único. Es un evento que sucede en diferentes tiempos. Primero de enero, primer día del año, hace 11 años, 2011, hubo uno similar a este. Y en el 2028 se va a repetir, todos los demás caerán en otros días. Y como ya se ha mencionado, al terminar el año siempre es costumbre de mirar hacia atrás para repasar las bendiciones, el cuidado, la protección, la mano poderosa de Dios manifestándose en nuestro bienestar y prosperidad. Y por esa razón, eh, hoy quiero mirar hacia el pasado brevemente, pero ya por lo menos tuvieron en la lectura bíblica una visión del futuro. Y esa visión se va a cumplir, se va a cumplir. Y yo quiero estar ahí, y quiero que ustedes también lo estén. Así como el Señor lo dijo. Bueno, la pandemia del COVID afectó a todo mundo. Los resultados desastrosos para algunas naciones, para los gobiernos, para la economía y para las familias del mundo. México obviamente no fue la excepción. Y nuestra iglesia tampoco podemos decir que resultó ilesa porque no hay ninguno que pasó por esta pandemia que no haya perdido a un ser amado, amigo, compañero de trabajo, familiar, padre, padres o hijos. Realmente, este 2020, que fue cuando empezó la pandemia en marzo y ha continuado todo este periodo. La crisis empieza a disiparse, sin embargo, estamos iniciando el año con todavía muchas sombras e incertidumbre. El COVID, la primera, el primer brote ya pasó, pero después vino la Delta y ahora está la Omicron y después, ya no sé porque dentro, ya en el, en el alfabeto griego, la Omicron está muy cerca de la Omega, Omicron o chiquita, o grandota, la Omega es la última, y este, pues siguen haciendo estragos, dicen que llegó para quedarse. Sin embargo, dejemos de mirar la situación lúgubre que se nos presentó en los años pasados, para ver los aspectos brillantes, aquellos aspectos que nos dan esperanza y confianza. Aquí estamos nosotros reunidos para precisamente darle gracias a Dios, porque hemos sobrevivido la pandemia. Hemos salido de una gran tribulación que es un pálido reflejo de la gran tribulación que vendrá que aquellos que estén delante del trono habrán pasado eh, pero estamos en enero primer día del año y saben, dentro del de panteón eh, romano que adoptaron la mayoría de los dioses griegos, tenían un dios que no era griego, que era romano y era jano jano lo eh, vamos a verlo, aquí lo tienen ustedes, lo ilustraban como una un Dios que tenía una cara hacia delante y otra hacia atrás, porque era el Dios de las puertas, porque se abren, permiten ver lo que está más allá, y la de los comienzos y de los finales, porque mi puede mirar hacia atrás, hacia el comienzo, pero también puede mirar hacia el final. Eh, y era el primero de enero que le consagraban ese día especial, eh, jano, viene del latín januarius que al portugués fue janeiro o janero y de ahí vino enero así es que ese es el origen de pero eh, mirar hacia atrás a veces parece ser que es malo sin embargo vamos a ver en la biblia en el siguiente eh, el apóstol Dice que no hay que mirar para mirar ciertas cosas, pero sí hay bueno mirar para atrás, para ver otras cosas. Y dice, no es que lo haya ya alcanzado, ni que sea ya perfecto, sino que sigo adelante, por ver si logro alcanzar aquello, por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya. Pero una cosa hago, me olvido ciertamente lo que ha quedado atrás, y me extiendo hacia lo que está adelante hay que olvidar las cosas negativas, las cosas tristes y extendernos hacia lo brillante, lo que está delante el premio de la suprema del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús hay una cita eh, que me, me, me gusta porque la, la señora White, aunque lo dice refiriéndose al movimiento adventista desde su inicio hasta el tiempo que ella vivió allá por 1905 también nos sirve a nosotros en forma individual para eh, mirarlo de la misma forma como ella quiere que lo miremos dice, como he participado en cada paso del avance hasta nuestra condición presente al repasar la historia pasada puedo decir alabado sea Dios al ver lo que el Señor ha hecho me lleno de admiración y de confianza en Cristo como nuestro director vamos a repetirlo todo lo que sigue no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Eh, miren, ¿por qué es importante mirar hacia atrás y mirar hacia adelante? Eh, hay un esquema que me ayuda mucho a eh, entender esto hay tres virtudes cardinales en el cristianismo la fe, la esperanza y el amor cuando nosotros miramos hacia atrás hacia el pasado cuando vemos la manera maravillosa como Dios se ha manifestado, como nos ha cuidado no, es no, lo que resulta es amor, gratitud a Dios por lo que Él ha hecho y alabamos a Dios y agradecemos a Dios por eso eso a la vez fortalece nuestra fe por eso es bueno contar de la manera como Dios se ha manifestado porque aumenta nuestro amor y confirma, incrementa y fortalece nuestra fe y también al mirar hacia adelante podemos mirarlo con esperanza ¿por qué? porque de la manera como Dios nos cuidó en el pasado nos va a cuidar en el futuro bueno eh, déjenme leer rápidamente eh, lo que estaba sucediendo antes de la pandemia eh, a nivel mundial vamos a verlo fíjense bien conflictos bélicos por todos los países, amenaza de guerra en todas partes un espíritu de rebelión embargaba a todo el mundo en donde los movimientos sociales no eran más que una expresión de lo que estaba sucediendo, el movimiento eh, del feminismo, el movimiento de Black Lives Matter, eh, el movimiento LGBT, el neofascismo, ambientalistas, todo el mundo protestando y era un mundo en ebullición tremendo. El incremento en el crimen y la inseguridad en todas partes, nosotros estamos viéndolo, han pasado tres años y la inseguridad. Todavía sigue manifestándose. Hay descontento en de la gente por el sistema de, de, de los efectos de las corrientes eh, de, neoliberales en muchos gobiernos. La inmoralidad, la corrupción por todo el mundo se está, está pudriéndose, es nuestro planeta. Bueno, pero ahora vamos a ver rápidamente qué era lo que estaba pasando en la iglesia. La iglesia, vamos a verlo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en nuestra iglesia? Eh, voy a describir panoramas que posiblemente no se adapten mucho aquí, pero son diferentes, eh, vamos a decirlo, flachazos que nos muestran la situación a nivel global. La esperanza ya no, ya no embargaba nuestro corazón. Nuestras mentes estamos indiferentes a las cosas de Dios, estamos dando la importancia a las cosas banales, nuestro interés por las cosas materiales era muy grande el de tener, de tener más preocupados en tener que en el ser. ¿Y qué sucedía? Vamos a ver, eh, la atracción del mundo crecía, la búsqueda de los placeres cada vez mayor, el afán de las riquezas o de tener cosas, la corriente de inmoralidad estaba afectando no solamente al mundo sino dentro y hábitos perniciosos eh, están apareciendo. Antes nos, nos eh, hablaban de que no había que ir al cine, pues ahora el cine está en nuestra casa, y tenemos variedad, que Netflix, que eh, Amazon Prime, y que aquí y allá hay un montón de diferentes cosas, y ahí está, tenemos eh, por cable o por internet. Y a nosotros, ¿qué nos estaba pasando? Las pruebas nos oprimían, las deudas nos estaban ahogando, los conflictos del hogar crecían, el exceso de trabajo nos agobiaba, la falta de comunicación corriendo para allá y para acá, las amistades mundanas cada vez nos atraían más y más, la pérdida de interés en las cosas espirituales, el, estábamos inmersos en quehaceres, no teniendo tiempo para la devoción personal no estudiábamos la Biblia estábamos cansados de tanto trabajar porque el sistema moderno está hecho para sacarle todo el jugo al ser humano y darle una posilga pedazo de pan nada más para poder vivir cansados de trabajar discutíamos planeábamos eh, peleábamos por detalles a veces insignificantes, poca comunicación con el cónyuge con los hijos, la ausencia en los cultos era notable, unos cuantos entre semana, el sábado estábamos tan cansados que llevamos tarde a la iglesia, o no, a veces no íbamos, o mejor nos quedamos a verlo en la comodidad de la casa, viéndolo ahora por internet. Y por eso, mis hermanos, Dios permitió la pandemia, Dios tuvo que ponerle un alto, no solamente a la iglesia, sino a todo el mundo y vino pues el confinamiento en el hogar fue tiempo para reencontrarnos con la familia tiempo para meditar y analizar nuestra situación tiempo para orar y estudiar la Biblia para tener el culto familiar para valorar las cosas sencillas que habíamos olvidado pero también fue un tiempo de temor Tiempo de angustia cuando veíamos a un familiar enfermo del COVID que se tornaba más grande cuando era llevado al hospital o entubado. Temor por contagiarnos en el trabajo o temor por venir y contagiar a mi familia. Eh, tiempo de de despedirnos de seres amados que perdimos, que murieron, temor por el perder el trabajo, incertidumbre en el futuro y los problemas en el hogar empezaron porque no estábamos tanto tiempo y ahora que estamos pues surgen los viejos conflictos en el hogar, facetas problemáticas surgen conflictos en la familia por el espacio porque el niño necesita la computadora y aquel no lo tiene, que aquel quiere hablar y no lo dejan, que está en una clase y que no lo dejan oír. La falta de recursos agravó esta situación. La angustia de pagar la renta, la luz, el gas. En fin, eh, el panorama era lóbrego. Empezó a haber crisis. Los psicólogos no hallaban tiempo para encontrar espacio para las citas que pedían ayuda. Gracias a Dios vino la vacuna, los adultos eh, son vacunados, fuimos vacunados, aparentemente se vuelve a la normalidad, pero surge la Delta, la Omicron y otras más. Y en fin, la incertidumbre y el temor por el, lo que pueda venir en el futuro sigue todavía como una nube negra esperando y eso es lo, lo que nos estamos, estamos mirando para el próximo año y hay dos actitudes ante esta situación que vivimos la primera es renegar de Dios echarle la culpa a Dios por todas las desgracias sucedidas la otra, la siguiente, es la de aceptar la lección decir Señor me estaba apartando, me alejé de ti estaba tan inmerso en mis cosas que estaba incluso hasta perdiendo la fe. Y es tiempo de consagrarme a Dios, te pido perdón. Pero esta situación produjo un problema interesante. No sé cuántos la hayan vivido. Me recuerda una ocasión, estando yo todavía de estudiante aquí en la universidad. Tenía un compañero de esos inquietos de la prepa, y este, yo estaba ya en los últimos años de teología, y él era uno de los compañeros de cuarto. Finalmente el señor tocó su corazón y dijo, ¿sabe qué, hermano? Me decía, hermano, hermano, quiero consagrarme a Dios. Ya me di cuenta que hacer las cosas que hacía no me da ningún beneficio, así que, ¿por qué no ora por mí? Ya, oramos en el cuarto, pedimos y él oró, al día siguiente, él tenía problemas con algunas costumbres y malos hábitos, se levantó tarde, llegó tarde a, a matutina, una reprensión, el hecho de que lo reprendieron fue, corrió, llegó tarde al comedor, la fila estaba larga, tuvo problemas con los compañeros porque quiso saltarse la, la fila porque se le hacía tarde para ir a la escuela. Llega a la escuela, el maestro ya no lo deja entrar, le dice que llegaste demasiado tarde, vete para allá. Y todavía yo estaba en mi cuarto cuando veo que llegó él con el, el cuerpo, todo ahí, y cerró la puerta. Dice: Ya no quiero ser bueno. ¿Por qué? le dije. Pues cada vez que quiero ser bueno me surgen problemas. Y fíjense bien esta declaración que van a ver aquí a continuación eh, es una expresión de lo que él me dijo eh, atrás, por favor. ¿Por qué me suceden a mí estas cosas si estoy tratando de consagrarme a Dios? ¿Por qué a otro le va bien y and si andan mal y por qué Dios, Dios no los castiga? Si yo no, me castiga a mí y a aquellos no, si yo no soy tan malo como ellos. Posiblemente después de la crisis del COVID, que hubo esa reconsagración, que ese reencuentro con el Señor, que decidiste entregar tu vida al Señor, empezaron a surgir los problemas. Problemas aquí con la pareja, problemas con los hijos, problemas en el trabajo y... Dice, bueno, ¿qué pasó? no Que con Dios las cosas se van a arreglar, que con Dios que es felicidad. A mí la cosa no, no me está saliendo así, la fórmula como que falló. Bien, vamos a ver un texto que nos ayuda a entender esto. Y el apóstol San Pedro nos dice lo siguiente, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois, ¿qué cosa? participantes de los padecimientos de Cristo. En el mundo hallaréis aflicción, Jesús dijo. El apóstol Pablo predicó y dijo, es menester que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En el mundo no vamos a encontrar las cosas difíciles porque estamos en una lucha, hay un conflicto en donde aquellos que quieren formar parte del pueblo de Dios, que quieren vivir la vida como Dios la quiere que la vivamos, hay un enemigo que empieza a atacar y a tratarnos de pegar en los, las partes más débiles, en donde más nos duele y la pregunta es, bueno, y por qué Dios permite eso voy a compartir con ustedes, pero les recomiendo por favor que lean en el libro el ministerio de curación un capítulo, no, no tiene números, es el capítulo que se llama Ayuda en la Vida Cotidiana ahí ese capítulo, vale la pena que lo lean si usted está pasando por experiencias de pruebas, de dificultades situaciones difíciles fíjense bien lo que dice eh, voy a leer varios pasajes de aquí, le entresaque eh, lo más importante para esta ocasión muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y asediados por pruebas y perplejidades seguimos piden en oración un carácter semejante al de Cristo y aptitudes para la obra del Señor y luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza, se revelan entonces defectos cuya existencia ni siquiera se sospechaban. ¿Y por qué? Bueno, la siguiente cita dice, las pruebas y los obstáculos son, ¿qué cosa? Los métodos de disciplina que el Señor escoge, ¿y qué más? Y las condiciones que señala para el éxito si queremos consagrarnos a Dios no esperemos la vida fácil preparémonos para enfrentar los problemas Jesús dijo en el mundo hallaréis aflicción más confiad que cosa yo he vencido al mundo seguimos vamos a ver por qué Dios presenta esta situación así cuando debiera ser supuestamente lo contrario el que lee en los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas en el adelanto de su obra pero sigamos entonces ¿qué es lo que Dios hace su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos de su conocimiento y luego sigue diciendo, les da oportunidad para enmendar estos defectos y prepararse para servirle. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance, ¿para qué? Para purificarlos. Pero esta cita me da mucho, mucho aliento. Dice, el hecho de que somos llamados a soportar pruebas, demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere, Desarrollar. Si no viera en nosotros nada con qué glorificar su nombre, no perdería tiempo refinarnos, porque Dios no echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que él refina es qué cosa? Material precioso. Por eso es que mis hermanos seguimos los caminos de Dios. No, no son fáciles de entender cojo un ejemplo de muchos que hay en la Biblia, y es el de José, vamos a verle José, fue vendido por sus hermanos, no voy a entrar en todos los detalles de la historia, porque el tiempo se me está yendo, después en la casa de Potifar, tiene más problemas, seguimos en la cárcel, no le hacen caso, finalmente Dios, después de que pasó las pruebas, lo pone en la cárcel, de, perdón, en la corte del faraón, y aparentemente, y pues ya, ahora sí ya la hizo no, Elena de Juárez dice que las pruebas y aflicciones son la parte más fácil en el proceso porque después viene la parte más difícil y la parte más difícil para mantenerse firme y fiel es la prosperidad y eh, finalmente eh, eh, a corto la historia y vamos a ver lo que Jesús, eh, José les dice porque él entendió desde que soñó, él sabía que algo había pero él no, ten, no lo tenía claro pero después cuando vio a sus hermanos llegar a buscar alimentos él, como dicen, le cayó el 20 y ató cabitos y les dijo a sus hermanos pero José les dijo, Acercaos a mí ahora ellos se acercaron y él les dijo yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a los egipcios Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido, vendido acá Porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros Y sigue diciendo Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra Para daros vida por medio de una gran liberación Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de faraón por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto así es como Dios trabaja así es como Dios trabaja y esta, esta cita es una gema que me encantó, dice lo siguiente muchas veces nuestros planes fracasan para que los de Dios, respecto a nosotros ¿qué cosa? tengan éxito ¿no le dan gloria a Dios por esto? Alabado sea el Señor Pero viene el, el punto, bueno, la teoría es bonita, la teoría es bonita. Pero no es lo mismo ver desde la barrera a los toros que estar dentro del, del ruedo, donde hay que enfrentarse a las situaciones difíciles. Les voy a contar un, una experiencia personal. Este, esta última parte, la segunda parte de este año, fue un momento difícil para mi esposa y un servidor. Vamos a decirlo así, providencialmente. Tuvo dolores estomacales e intestinales. Fuimos al médico, el gastroenterólogo ordenó una endoscopía y colonoscopía, y en el colon detectó un tumor aparentemente pequeño arriba del apéndice. Hicieron la biopsia. Cáncer precanceroso, pero aunque está encasquillado, enquistado, ese una vez que empieza, se riega. Así que hubo que hacer la operación, la cirugía. Bendito sea el Señor, los doctores muy felices porque dijeron, ojalá que todos los casos de cáncer fueran como el de usted, que apenas estaba en grado 1 cuando lo estirpamos. Pero el plan no era, era nada más el colon ascendente, pero había otras complicaciones, adherencias al hígado con el colon y había que quitarlas total, que hubo necesidad de cortarle la mitad del colon transverso, 60 centímetros. La mitad del colon quedó eliminada. Gracias a Dios, el proceso de eh, cicatrización y todo interno no hubo problema, pero mi esposa Decía, siento como si acabara de salir de la cirugía, todavía siento esos dolores que no, no los soporto. Y por tres meses era ese, ese dolor que no había medicamento que la pudiera quitar. No podía ni levantarse, había que levantarla, caminar, dice, siento como que me están arrancando los, los, los músculos de la espalda. Tres meses... Y ella desesperada esa lloraba. No aguanto. Y no es lo mismo aconsejar que estar ahí ante un ser querido y no poder hacer nada. Qué difícil ver sufrir a un ser amado y una impotencia total. Cuando fuimos con el traumatólogo y analizó, el problema fue es que al abrirle para la cirugía, se le abre y las costillas, hubo un esguince o no sé cómo se le llama eso, que es como cuando uno se lastima un pie y que ese dolor que no puede ni caminar, era el dolor que ella sentía aquí. Tres meses. Gracias a Dios, orábamos y le pedíamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero Dios tuvo misericordia y médico le dio tratamiento, todavía están en él, sueros para vitalizar, y sanar, y gracias a Dios, los dolores han estado ya en una situación tolerable. Otros problemas también financieros, los gastos de la colonoscopía, de la cirugía, de los análisis, de las pruebas, Pero ¿saben qué? Gracias a Dios. Porque cuando uno se aferra a las promesas de Dios, Dios no nos falla. Dios nos ha dicho que Él nunca nos va a poner una prueba más difícil de la que podamos soportar. Y que juntamente con la prueba viene ¿qué? La salida para poder seguir adelante. Y Él dice, bástate. Mi gracia, Gracias a Dios, esta situación pasó. Pero ¿por qué hay algunos que se desaniman y abandonan, tiran la toalla y se van. ¿Cómo mantenerse? La pregunta es, ¿cómo mantener viva la fe y la esperanza en medio de los conflictos y las dificultades? ¿Cómo mirar y enfrentarse hacia el futuro cuando estoy viviendo una situación de la cual no hay de dónde salir? bueno, voy a compartir rápido, porque el tiempo parece que ya se terminó voy a rápido mencionar qué cosas debemos hacer, primero pedirle perdón a Dios hacer un análisis Proverbios dice, el que cubre sus pecados no prosperará más el que los confiese y se aparta, alcanzará qué cosa misericordia Buscada a Dios el reino de Dios es justicia y ¿qué? Todas las cosas vendrán por añadidura. Orad sin cesar. Tomar tiempo para una devoción personal está en mí y en vosotros, porque separados de mí, ¿qué cosa? Nada podéis hacer. Hay que dedicar tiempo, un tiempo. Hay que ser, eh, el pastor Mindo decía, hay que ser percos en estar en contacto con Dios, hasta mantener una comunión con Dios. No hay que olvidarse del culto familiar, que muchos prefieren el culto del fútbol o de las novelas o de las series de Netflix, en lugar de hacer eso. Hay que hacer un pacto con Dios. Fidelidad en el sábado, los extremos del sábado. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Fidelidad en el diezmo, fidelidad en el hogar, fidelidad en todos los aspectos de nuestra vida. Recordar nuestra cita en la Casa de Oración cada sábado, los miércoles, cuando haya reuniones, y sobre todo, no se les olvide que el Evangelio tiene que ser predicado por testimonio y por palabra, compartir nuestra fe. Y entonces, sí, es bueno que hagamos un autoanálisis. No sé si todas las, pero alguna de ellas posiblemente tenga que ver conmigo, las cosas no han salido como esperaba. Has perdido tu empleo y no encuentras otro. Tu negocio anda mal. Tu matrimonio se está desmoronando. Tu salud está quebrantada. O tienes una enfermedad terminal. Te faltan recursos para hacer frente a los gastos. Sientes que Dios te ha abandonado. Sientes temor por el futuro. Eso es lo que hay que hacerle frente. Y saben, para hacerle frente hay que hacerlo con una escrita está lean conmigo estas promesas porque son hay muchas hay tres mil setenta y tantas promesas en la Biblia pero voy a compartir algunas ustedes posiblemente sepan más lean conmigo no tengas miedo porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa pues yo te sostengo de la mano derecha, yo, el Señor, tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte, aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, oh Armando, oh Ismael, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré, yo soy el Señor, tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Siguiente, esto es cuando veas la situación, de un callejón sin salida, aquí está esta promesa, aunque las higueras no florezcan, y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva, y los campos queden vacíos, y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos, y los establos estén vacíos, léanlo todos, aún así me alegaré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación el Señor soberano es mi fuerza Él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas y el Salmo 91 es un Salmo precioso y ahí hay una declaración que precisamente para mí fue el momento donde ahí me aferré porque dice yo lo libraré porque Él se acoge a mí te protegeré porque reconoce mi nombre Él me invocará y qué, yo le, ¿qué más dice estaré con Él en momentos de angustia Dios no, no nos promete que no va a haber problemas no, que no va a haber pruebas, dificultades ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte Dios lo que nos ha prometido es contigo voy a estar en la angustia no te dejaré, ni te desampararé lo libraré y lo llenaré, ¿de qué?, de honores, lo colmaré, ¿con qué?, con muchos años de vida, ¿y qué más?, y el Erego gozar mi salvación. Si estás en momentos como los que vamos, acabamos de mencionar, y crees que tu fe te falla, tómale un screenshot a esta promesa preciosa que está aquí. Eh, adelante. Palabra de Dios del Gran Maestro 145 Señor, a ver, repitan contigo Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo es tuyo, manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti sálvame a pesar de mi yo mi yo débil y de semejante Cristo Modélame, fórmame y elévame a una atmósfera pura y santa de donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma ¿Y sabes qué es lo que ti Dios te dice? He aquí, yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Yo te invito, ponte de pie si quieres, pero ahora haz esa oración, pero dirígete a Él, no, no aquí, háblale de, de tu corazón, háblale de tu alma y repite.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 Donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Siéntense, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y ahora les invito a que juntos nos unamos a cantar este himno que es para darnos fortaleza ante los días tristes que vienen. Anhelamos ese día, cuando estemos en el mar de vidrio, allá en la patria celestial. Ayúdanos a mantenernos firmes. Extendemos nuestra mano, porque nosotros solo no podemos. Pero contigo, todo lo podemos en Jesús que nos da la fortaleza. Amén.